Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es especial por dos razones. Primera, aparezco yo. Y segunda, tenemos noticias muy, pero muy importantes que hay que contar. Este video lo quería subir hace cinco días más o menos, pero no he tenido tiempo. Así que pues lo voy a aprovechar, lo voy a subir de una vez y, y pues ya. Espero que les guste mucho el video. Recuerden ir a Instagram, donde, donde subo fotos súper geniales de ustedes y mías, claramente. Ya casi llegamos a mil seguidores en Instagram, así que ¿por qué no hacer parte de esa familia? ¿eh? Por cierto... Vendo a Kuganes en mi Instagram También recuerden seguirme en mi Facebook También lo dejaré ahí en la pestaña de la descripción Y recuerden ir a mi Twitter Donde no hago absolutamente nada productivo Pero bueno, me tendrás en Twitter Y en algún momento tuitearé algo Y cuando lo tuitee, tú podrás darle like Y eso creo que es suficiente Y recuerden también ir a Drography Un canal muy genial de animaciones Que sé que les va a encantar Pues vayan, les va a gustar Si yo les digo que les gusta es Porque les gusta, no les voy a ofrecer nada feo Así que nada chicos, empezamos con el video El mundo de explotó. Si sí, así es, mucho, pero mucho, así muy, muy mucho. Por muchas noticias que pasaron en las últimas semanas. Voy a estar contándolas no en orden de lo que pasó, sino en lo que ha pasado. Y las noticias las voy a categorizar por eh, como departamentos. Entonces, una cosa será acerca de la serie, productos o como el mundo aquí en Latinoamérica, no cositas así. Vamos a empezar hablando de juego porque creo que es lo más importante. Porque la verdad, acerca de la serie, hay muy poco de hablar, hay muy poco para hablar. Lo que se sabe es que Cartoon Network sigue subiendo las temporadas, los capítulos, pero lo curioso es que Cartoon Network en Estados Unidos está diciendo que es la segunda temporada de Bakugan Battle Planet, cuando en realidad seguimos en la primera temporada solamente que subiendo nuevos capítulos. Es algo bastante curioso y es muy extraño, la verdad. Ahora hablemos un poco de lo que ha pasado con el juego. Aunque no han llegado nuevas banlists ni estas cosas. sí ha llegado algo muy importante que la verdad me tiene muy emocionado. Y es la era Aurelus o Age of Aurelus. ¿Qué es eso? Age of Aurelus es una nueva actualización de cartas. Pero más que una ola es más bien como una ampliación en, en el juego de cartas. Este Age of Aurelus se concentra mucho y se concentra demasiado en los Bakuganes Aurelus. Ya que estos pues hombre tenían ciertas trabas. Además de esto vienen muchas cartas nuevas. Más poderosas, más fuertes con más estrategias más o menos como cuando llega un nuevo booster pack al, al, al yu gi oh lo que yo creo es que dentro de poco ya que salió esta nueva temporada de cartas es que dentro de poco también tendremos una actualización de las reglas porque ya saben es muy común que tras estas llegadas lleguen nuevas reglas y se encuentren cosas que están muy rotas y, y bueno no pues se dieron cuenta que hace poco eh, la página de Akugan no está funcionando si tú te metes a Akugan.com y antes te aparecía pues, todo, pues toda la página de Akugan ahora mismo no se puede abrir lo más probable es que sea mantenimiento que es están actualizando algún par de cosas para no sé, tal vez inc incorporar no sé una tienda, que es lo que espero, o tal vez para qué, para incorporar nuevos Bakuganes, o todo esto de las nuevas cartas, no sé, la verdad es que ahora mismo no se puede acceder a la página de Bakugan pero esperemos que sea algo muy momentáneo, no creo que se refiera a un cierre de todo siguiendo con la línea de los productos, Bakugan o Speedmaster ha estado sacando muchos productos, mucho merchandising de lo que viene siendo Bakugan, y es que ha sacado camisetas ha sacado patinetas, ha sacado mejor dicho, hasta yoyos ha sacado y lo más interesante es que un nuevo estadio. No sé si recuerdan, voy a poner el video por aquí eh, este estadio que había, este Bakumat de Bakugan que es como una especie de círculo grande que se pliega lo guardas pero lo despliegas y es como de tela con alambre, vale, es algo así. Este es el nuevo estadio que hay, es mucho más grande que el que antes había. Este Bakumat viene con dos Bakuganes que vienen siendo Dragonoid Pyrus y Nilius Darkus eh, lo cual pues hace que estos Bakuganes sean aún más fáciles de conseguir. Me parece que es muy bonito, me parece que es muy chévere y si algún día lo consigo me gustaría mucho compararlo con el antiguo porque pues hombre hay que ver la evolución sería interesante pero no solamente sacaron ese estadio puesto que han sacado otro estadio más que es parecido al estadio que había eh, al azulito solamente que esta vez es, es rojo y es nuevo y vale más y está genial Sí, no es lo mismo es rojo ok continuando con la información que tenemos viene la noticia creo que más importante porque sí los productos muy lindo y todo hecho for genial y todo pero pues yo todavía no juego todo esto es muy lindo pero estamos hablando de que todo esto es en Estados Unidos. Bien, y ahora creo que la noticia más importante de este video, porque, hombre, que sí, que las cartas, que he Forelus está muy genial, que las cartas filtradas están súper chéveres, que el nuevo Matt, que el nuevo Estadio, que Dragonoid, que Nilius, que qué belleza hay, qué hermoso sí. Pero, hay una cosa que, pues, tenemos que tener en cuenta y es que estamos hablando de países donde se distribuye Bakugan, y aquí no se distribuye Bakugan. De hecho, aprovecho este espacio para responder una pregunta que me han hecho mucha gente. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué Tú no compras Bakugan para el planeta si sí puedes hacerlo ¿Por qué no compras Bakugan para el planeta? Yo les diré No es por cuestiones económicas No es por cuestiones de No es que no tengo No, sí tengo Tengo lo suficiente para comprar Bakugan Para mandar traer y estas cosas ¿Qué es lo que me detiene? Vale, la verdad Bakuganes es un canal más de la comunidad que mío o sea yo dependo mucho de ustedes prácticamente que este canal es de ustedes no es mío así que yo he hecho un poco pero ustedes han hecho el resto lo que pasa es que yo soy de colombia en colombia todavía no han llegado los Bakuganes, al igual que no han llegado en ecuador méxico perú bolivia y bueno el resto de países de latinoamérica y la mayoría del mundo de hecho lo que pasa es que yo me puse a pensar un día cuando recién salieron y de hecho el día que salieron yo iba a comprar en amazon pero me puse a pensar yo no voy a comprar Bakuganes hasta que oficialmente lleguen me siento un poco más cómodo hablando de todavía lo que es oficial aquí, de lo que se consigue aquí, además yo siento que así puede ser como más emocionante, hombre llega aquí, yo me emociono y los emociono a ustedes todos nos emocionamos y somos felices pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué, ¿por qué pongo esto en la mesa? ahora mismo en Estados Unidos, Canadá, Brasil España, Australia si no estoy mal Japón y Reino Unido hay Bakuganes, ya se distribuye oficialmente Bakugan Battle Planet esto es perfecto, esto es espectacular, esto es casi mágico, pero entonces ¿qué pasa con el resto de países? ustedes saben que es Speedmaster ya había dicho que quería hacer el juego mundial, que todo fuera universal, que mejor dicho, que fuera como antes, donde todo el mundo tuviera Bakugan. Pero lo que pasa es que es complicado. Pero la cuestión es que oficialmente ya se avisó por medio de la página de Twitter de Bakugan que ahora sí Bakugan ya también va a estar disponible en países como Rusia y que esto sería la apertura a que ya se distribuya por el resto del mundo. Es decir, que en el mes de agosto ya se supone, se supone que Bakugan va a el planeta. Llega a todos los países Ustedes me dirán A ver ¿Cómo así que se supone? ¿No crees en Bakugan? ¿No crees en lo que dicen? No O sea Yo sé que la intención de ellos Es hacerlo todo en agosto Y que todos estemos geniales en agosto Y que todos podamos jugar en agosto Es cierto Pero Pero La realidad es bastante distinta Cuando se trata de Bakugan Ahora mismo Han llegado bastantes reportes A Speedmaster Donde pues Se muestra que hay gente Que apenas va en la oleada 1 Cuando hay gente que ya va en la oleada 7 Se supone que para la Momocon Bakugan estaría estrenando Estrenando La oleada 3 Si no estoy mal Pero había gente Que ya tenía hasta la oleada 6 Hay un error muy grande Y muy grave En cuanto a comercialización Y distribución De lo que viene a ser la franquicia No entiendo por qué No sé si se trata de Bakugan como tal O si se trata de las empresas Con las que ellos firman Pero lo que sí sé Es que mientras en un lugar Está todo En otro lugar Apenas está llegando Siendo todavía Estados Unidos o Canadá No estoy diciendo Que entonces no van a llegar Y que maldito Speedmaster, ¿Por qué nos haces esto? Yo entiendo que también Es complicado tener Una logística de estas Pero lo que yo digo es que estoy casi 100% seguro voy a decir que soy un 70% seguro que en agosto no llegan a todas partes estoy seguro que probablemente tarde hasta septiembre octubre para que lleguen espero que lleguen para agosto en serio lo espero porque bueno hombre ya no me aguanto el hype de poder tenerlos pero pues hombre la cuestión es que yo sé que van a llegar un poco más tarde pero no hay que desmotivarse, ¿por qué? Porque es que la noticia importante es que ya es oficial que van a estar alrededor del mundo y que ya van a empezar a distribuir. Como puede que lleguen ya, pueden que lleguen un poco más tarde, pero lo que sí se sabe es que ya oficialmente, oficialmente, están en camino los bakuganes a los países que quieren distribuir. Aquí por lo menos yo estoy esperando que llegue para finales de agosto o para comienzos de septiembre, de pronto mediados de octubre más o menos. La cuestión es que no es tanto Spin Master. Es cuestión de todos los documentos, papeles e impuestos que hay que pagar para poder hacer una venta internacional. Pero bueno chicos, o sea, yo la verdad estoy con un hype. No se nota porque ya fue hace una semana. Pero cuando yo vi la noticia, literalmente, yo quedé como no ya, ya, ya. Ya, ahorros, ¿cuáles? ¿Cuáles ahorros? Ya no hay ahorros, o sea, no hay ahorros Porque ya todo se va para Bakugan O sea, estoy 100% seguro de eso Una cosa que sí espero que Speedmaster corrija En cuanto a lo de Bakugan Yo sé que tampoco depende de ellos mucho Pero igual deberían hacerlo O al menos una empresa que lo haga No dejar pasar tan inadvertido como fue con la serie la llegada de Bakugan en cuanto a productos. ¿Qué pasó con la serie Bakugan? Es la hora que todavía gente, mucha gente me pregunta. Oye, ¿tú cómo ves los capítulos de Bakugan si todavía no han llegado aquí? Y yo soy como amigo, llegaron hace como un mes los capítulos de Bakugan en español. O sea, hace un mes se está estrenando, se está lanzando en televisión, va a jugar en Cartoon Network. ¿Por qué? No es culpa de la gente, es culpa de que sencillamente no se hizo la propaganda que se debía. Yo espero que cuando sea con los productos, sea un poco mejor la propaganda, sea más el hype y que con los productos pues que ya lleguen muchas más, muchos más eventos, muchas más cosas. Lo único que es oficial es que va a jugar, ya llega, ya es oficial, ya ahora sí que sí llegó y pues bueno, es esperar, ya esperamos lo más, esperemos lo menos que es, por Dios, por mucho un mes, por mucho un mes. Así que nada chicos, espero. Que les haya gustado mucho el video, espero que lo hayan Disfrutado, y pues nada chicos, entonces Nos vemos en otro video, adiós